Como queremos hacer un objeto que se pueda agarrar en el escenario, vamos a dibujarlo. Va a ser algo simple y también en pixel art. Vamos a hacer una estrellita. Voy a previsualizar cómo está quedando. Parece bastante simétrica. No me gustan estas patitas del costado. Y me gusta un poco más. Ahora, a pesar de que va a ser simple, le vamos a hacer una pequeña sombra, le cambia el toque a la estrella. Y ahora que ya lo tenemos, voy a borrar el fondo y exportarlo. Ahora que ya tenemos la estrella, voy a descargar el proyecto de botot otra vez, como les enseñé en el anterior video. Una vez que ya lo tengo, voy a mover la estrella adentro y voy a abrir el proyecto en Godot. Ahora que ya estamos en Godot, puedo ver la estrella acá, nuestro nuevo asset, y lo puedo arrastrar. Nos está pasando lo mismo que nos pasaba en el primer video, por eso voy a desactivar el filtro. Y ahora ya tenemos una estrella. Lo que vamos a hacer para que se pueda agarrar es que, se, que este sprite sea hijo de un nuevo nodo que se llama área 2D. Recuerden que siempre trabajamos con los nodos azules, que son de 2D. Y para no mover el sprite fuera del área 2D, que está en la otra esquina, voy a apretar el botón hijos no seleccionables. Pero primero le voy a poner a la estrella que está en la posición 0,0, así siempre está centrado. Y listo. Ahora vemos que el área 2D, que la vamos a llamar estrella, tiene una advertencia. Nos está diciendo que no tiene una forma definida, eso es para que pueda tener colisiones. También nos está recomendando que agreguemos un hijo de tipo colisión shape y le vamos a hacer caso. Vamos a añadir un colisión. Le voy a llamar colisión. Al otra estrella, al otro objeto que se llama estrella, lo voy a llamar sprite. Y colisión vemos que también tiene una advertencia. Dice que se debe proveer un shape. A qué se refiere con un shape? No se refiere a un hijo, se refiere a una propiedad que está acá a la derecha. Le hacemos clic en vacío y creamos un nuevo Rectangle Shape. Ahora ajustamos la hitbox para que esté a medida. No hace falta que tenga mucho detalle. Y bueno, ya tenemos la estrella bastante avanzada. Como va, no va a ser la única, le voy a meter en una, un padre nodo. Nodo 2D. Que va a agrupar a todas las estrellas y antes de duplicarla vamos a crearle un código a esta estrella para que todas lleven el mismo código. Con el nombre estrella está bien, una plantilla vacía también. Ahora que tenemos código lo que quiero hacer es enterarme cuando la estrella reciba al jugador, cuando toque al jugador. Para eso usamos un área 2D porque dentro de sus señales, en esta pestaña podemos encontrar las señales, tenemos la señal Body Entered, que es la que nos avisa cuando un cuerpo, recordemos que nuestro personaje es un Kinematic Body, o un cuerpo, nos avisa cuando un cuerpo ingresó al área. Vamos a proceder a conectarla con la estrella misma, y esta función va a ser llamada cada vez que un cuerpo toque a la estrella. Podemos ya probar el código y podemos ver en la pantalla de abajo cómo, al tocar la estrella nos avisa por consola. El único problema con esto es que va a detectar a cualquier body y eso lo vamos a solucionar, como se dice en la jerga, matando dos pájaros de un tiro. Vamos a ir al personaje y le vamos a añadir una función de aumentar puntaje. Que le va a aumentar un punto al jugador. Esta función la vamos a llamar desde la estrella cuando recibamos este, esta señal de la simple forma body.aumentar puntaje. Esto ya lo podemos probar y podemos ver por la consola que se imprimió el mensaje que, que escribimos desde el código del personaje. Bien, pero ¿en qué nos ayuda esto? En que antes de llamarla, lo mejor va a ser preguntarle si existe ese método. Entonces esto solo se va a ejecutar si existe, si Body tiene el método aumentar puntaje. Esto va a ser... Que si algo más colisiona con la estrella, como podría ser un enemigo, no se haga absolutamente nada. Podemos probar de nuevo. Y esto sigue funcionando. Bueno, además de aumentar puntaje, podría ser de interés llamar una función de todos los nodos que podemos ver en la documentación. lo tiene la clase node y se llama queue free como dice la documentación lo que va a hacer este este método va a ser poner en una cola al nodo para ser eliminado cuando cuando se pueda que va a ser al final del fotograma eso lo vamos a ejecutar después de esto le digo que a mí mismo self me invoque el método queue free Especificar self no es necesario, ya que si no ponemos self, es lo mismo que poner self. Así que lo podemos dejar solo con queue free Y eso va a provocar que, como la documentación decía, se elimine el nodo. Vamos a probarlo. Y el nodo a la estrella desaparece. Además, obviamente se llamó a la función aumentando aumentar puntaje. Y para terminar, vamos a crear un puntaje. En el personaje, al comienzo de nuestro código, creamos una nueva variable que va a ser el puntaje. Va a empezar en 0. Y en la función aumentar puntaje, vamos a decir que puntaje se le aumente 1. Ahora que ya tenemos un puntaje podemos imprimirlo diciendo su puntaje es, con coma escribimos otro valor que en este caso va a ser una variable, la variable puntaje. Probamos el código y efectivamente se aumentó el puntaje. Empezó en 0 y ahora es 1. Para probar esto en profundidad, ya podemos duplicar los nodos. Seleccionamos el área 2D. Yo, a mí me gusta usar la herramienta, el modo mover, que se selecciona con W. Y vamos acomodando las estrellas y presionando CTRL D para duplicar. O en su defecto, botón derecho en el nodo y presionar duplicar. Ahora podemos probar el juego, y todas las estrellas funcionan de forma independiente, todas llaman al personaje, y el puntaje se va acumulando. Teniendo esto ya es muy fácil implementar nuevas cosas, por ejemplo, que al conseguir el puntaje de 7 el juego termine, todo este lío de estrella lo podemos colapsar, para tener todo más organizado. Además de aumentar el puntaje, vamos a controlar si el puntaje es igual a 7. Recuerden que para comparar usamos dos signos igual. Vamos a imprimir ganaste. probamos bueno ya que aprendimos algo nuevo podemos implementarlo para divertirnos un poco y ejecutamos q free después de que ganó el personaje a ver si pueden adivinar qué va a pasar ahí está llegamos a 7 después de mostrar su puntaje 7 imprimió ganaste y el personaje desapareció la cámara quedó un poco confundida porque no había más personaje, entonces se puso en el centro de la, del mapa. Y eso es todo por ahora. En un próximo video vamos a seguir mejorando este juego. Que es muy simple, pero la idea es que hagan un juego. Que lo puedan modificar, que puedan jugar a, a cambiar cosas, a equivocarse. Y a aprender de los errores que pueden salir al crear un, un videojuego. Y no se olviden de dejar cualquier consulta en los comentarios que me gustaría sacárselas y aparte puede ser motivo de un nuevo video. Nos vemos.